seguridad violencia, un tema que estuvo tratando, trabajando esta mañana Marcela Navarro, un joven de 26 años perdió la vida a manos de delincuentes que le robaron el auto. Le robaron el auto cerca de las 9 y cuarto de la noche, esto ocurrió en la sexta sección. Ahí estamos viendo el lugar donde ocurrió, es esa casa donde ven ahí ese complejo de dos pisos, bueno ahí hay varios departamentos y en uno de estos vive esta familia, que está compuesta por este joven que tan solo tenía 26 años, por su esposa también joven y un pequeño de tan solo dos años. ¿Qué es lo que pasó? Ese es el auto que se llevaron los delincuentes. Por Ford Focus, Focus blanco. Así es, y la policía lo está buscando. Cerca de las nueve y cuarto de la noche aproximadamente, llegan dos delincuentes al domicilio. Ellos están entrando a la casa cuando él ve que los delincuentes se suben el auto para llevárselo, para robarlo. Él intenta ingresar al auto, se tira en la ventanilla, le disparan y lo matan, literalmente eso es lo que pasó con este joven que había venido de Venezuela porque por, yendo, la, inseguridad? por la inseguridad y justamente buscaba seguridad a quien Mendoza, había llegado a la provincia hace exactamente cuatro años. ¿Dónde ocurrió? En la calle llenó al 3.120, exactamente en la cuarta ¿Cómo es, ¿Cómo es la zona, Marcela, que estuviste allí en el lugar? Mira, vamos a hablar enseguida con los vecinos y hay varios testimonios. Lo que dicen todos es que todos se conocen, los vecinos se conocen. La verdad que no es un lugar de inseguridad. Pero, sin embargo, está pasando lo que pasa... ...en todos lados. Ya no hay un lugar donde la gente se sienta seguro. No hay seguro. un lugar seguro. Entonces cuentan los vecinos la cantidad de robos que han tenido. La vecina de al lado ha tenido dos robos. En la esquina ayer intentaron robar una chica. Otro hombre de cinco cuadras de ese lugar... ...también va a contar los hechos de inseguridad en la zona. Pero si les parece vamos a escuchar algunos testimonios. Escuchamos la primera de las notas. La primera de las notas tiene que ver con un amigo de él... ...que aparte es vecino y que hace muy poquito había... ...unos días detrás, atrás había estado con él. ...pero es un vecino que lo conoce desde que llegó acá a Mendoza. Estaba por ingresar el auto, él venía del gimnasio... Eh, ...cuando se baja a abrir el, el portón y a acomodar la, las bicicletas... Las, ...unas motos que tiene adentro... ...se encuentra con, con los delincuentes arriba del vehículo. Eh, tengo entendido, la verdad que no sé bien... ...pero tengo entendido que, que hubo una resistencia por parte de él... Porque parte policial indica que él se tira por la ventanilla claro, cuando los delincuentes se intentan llevar el, intenta auto. llevar el auto. Exactamente, eso es lo que tengo entendido. Y desde adentro del vehículo, eh, bueno, le disparan, ¿no es cierto? El, el, la verdad que bien no sé por dónde ingresó la bala o cómo fue. El tema que esta mañana a las 6.40 de la mañana, bueno, nos enteramos que falleció. Y la verdad que uh, durísimo, una pérdida muy, muy grande, una persona muy buena, muy querida. Eh, un gran padre, un gran marido, un gran amigo. Eh, hoy en día deja una familia destruida, deja unos padres destruidos, deja abuelos destruidos. Sin palabras. ¿Había venido de Venezuela hace cuánto tiempo? <risa> Justamente, eh, es cosa de loco, ¿no? Viene de Venezuela, se escapa de Venezuela por inseguridad y, y termina, termina quitándole la vida la inseguridad, ¿no? ¿Se viene acá a la provincia de Mendoza hace cuánto tiempo? Mirá, tengo entendido, sí, no, fue hace cuatro años que él está acá en Mendoza, eh, trabajó un montón, progresó, y, y nada, este es el final de, de Giancarlo. ¿En qué trabaja, qué hace, qué hacía? Eh, se dedicaba a la, la venta, el, la, a la venta de matafuegos, reposición de matafuegos, eh, y nada, eh, siempre rebuscándosela, hacía de todo Giancarlo, eh, vender, comprar eh, y lo que saliera, él estaba siempre para, para trabajar. ¿no? Y acá vivía con su esposa también, ¿en qué trabajaba su esposa? Su esposa eh, hace todo lo que es fitness. Ellos son muy deportistas los dos, bueno, él era muy deportista, ¿no? Y entonces ella hacía todo lo que eran planes de alimentación y video para, para lo que es el mundo fitness, ¿no? ¿Tienen hijos en común? Un nene, un nene de dos años, que hoy día le arrebataron a su papá. ¿Has hablado con la esposa? ¿Quién? No, no, no, con la esposa no, no he podido hablar. Eh, obviamente no quiero hablar, está destruida. He tenido contacto nomás con, eh, con su cuñado y, y nada, muy destruidos. ¿Quién más vive acá? ¿Viven también fam más familiares de él? Viven más familiares de él. Eh, justamente su hermana y su cuñado. ¿Qué más nos podés contar de su rutina, de la rutina de él, de su vida? Era un tipo excelente. Eh, él trabajaba, entrenaba, dedicaba tiempo a su hijo, a su familia, a los amigos. Hace unos días estuvimos jugando a la play, compartiendo una cerveza. Y estos tipos, estos hijos de puta, te lo sacan como quieren, hacen lo que quieren, ¿no? ellos creen que son dueños de la calle, son dueños de tu vida, se creen dueños de todo, eh, van decididos a todo, no les importa nada, nada. Bueno, no les importa nada, estos malvivientes, delincuentes, a una joven pareja le robaron la ilusión, se llegaron desde Venezuela para dejar atrás la inseguridad y se encontraron con esto anoche, un niño también, un pequeño de dos años, que se queda sin su padre. Vamos a ver los posteos que hacía su esposa esta mañana en su red social. Sobre todo, bueno, intentamos hablar con la familia. Eh, eh, la familia está destruida, ni siquiera los vecinos han podido hablar con él. Pero ahí tenemos la primera de las placas. Este es el, el posteo que hizo ella. Vuela alto mi vida. Es el, el primero que vemos. El mensaje que ella ha dejado eh, o difundió en las redes sociales. Eh, el mensaje de la mujer... Eh, con todo el dolor que significa posteando, tratando de escribir algo en las últimas horas. Mirá lo que dice este. A todos los amigos que siempre estuvieron ahí para Giancarlo, ayer, 2 de marzo, fue víctima de Lampa. Lo asesinaron para robarle su auto. Le costó la vida defender su trabajo y esfuerzo. Yo solo pido fuerzas para vivir sin ti, para pasar este dolor tan grande. Siempre serás el amor de mi vida y mi mejor amigo. Gracias por dejarme lo mejor de ti y un hijo maravilloso. Y vamos con el último que tenemos también, que escribió eh, hace un ratito eh, La Mujer de Sosa. Y, y ella acá cuenta que esto me lo enviaste y, y tenés toda la razón. Dice, el, el final con alguien es cuando lo olvidás y nosotros siempre estaremos juntos en nuestros corazones. Y fíjate que abajo está el posteo también de lo que él eh, había enviado que era trátense como el principio y nunca habrá un final. Y luego de estos posteos vinieron fotos sí. de recuerdos con él. Por ejemplo, eh, fotos de él durmiendo con, con su niño... Eh, fotos de ellos juntos, fotos de vacaciones en la playa, hizo, hizo, hizo varios posteos en su red social. La verdad que el dolor de toda una familia. ¿Qué es lo que pasó cuando él se tira al auto y por qué lo del auto? Porque también él se tira por la ventanilla del acompañante. Sí, se tira por la ventanilla. Es un auto que compró hace seis meses y sí, dos semanas. ¿Seis semanas? Cuando sube la foto que también la buscamos a su red social, él dice gracias diosito. Agradeciendo porque por su trabajo había podido comprarse este auto acá en la provincia por de Mendoza. Fuguz Blanco, que aparece allí la fíjate, foto en el, en el Parque General San Martín. Y fíjate que después, que es la que veíamos recién, fíjate que después por defender ese auto lo terminan matando enfrente frente de en su casa y frente a su familia... ...ese es el auto que había logrado comprarse... ...con el fruto de su trabajo hace seis meses... ...y finalmente por defender eso lo terminan matando... ...fue un crimen, bueno todos los crímenes son aberrantes... ...pero este, digamos a sangre fría le dispararon... ...sin mediar, sin pensar, sin decir... ...bueno no, lo empujo y me llevo el auto... ...no, lo mato, le dispararon... ...inmediatamente ingresó al hospital... ...con herida de arma de fuego a la altura del pecho... ...costado izquierdo, con edificio de entrada sin salida... Entró estable en el hospital central, pero finalmente murió la mañana, mañana. Como le decía su amigo. Eh, algo fundamental, Marcela, también. ¿Hay detenidos? ¿Se sabe por dónde va la investigación policial? Por ahora no. Por ahora se está investigando. Por ahora no hay detenidos, no hay personas identificadas. Nosotros estuvimos viendo esa cuadra. No vimos en principio cámaras. Todavía no hay novedades sobre la investigación, pero no hay personas detenidas hasta el momento por este crimen. Tuviste también la posibilidad de dialogar con vecinos, con gente allí de, del barrio y de la zona. Los vecinos dicen que era una zona segura. De hecho, los vecinos entre ellos se conocen todos y hablan como de una gran familia. Dice, la mayoría de la gente que vive en esa cuadra son personas que han vivido toda la vida ahí, que se conocen desde hace muchísimos años y la única pareja como más joven nueva es esta. Lo que pasa es que este, este tipo de delito, este hecho, estos hechos de inseguridad, los delincuentes han estado dando vueltas. Cuando han visto el Ford Focus, Blanco, parado en la puerta, porque él dice que llega del gimnasio, entra a la cochera para correr una moto claro. y poder ingresar el auto. Cuando él sale de la cochera, luego de correr la moto para que el auto eh, pudiera ingresar, él ya los ve adentro del auto y ya era tarde para era tarde. tratar de impedir el robo del auto, cosa que finalmente logran los delincuentes. Eran las 9 de la noche. Uno, uno piensa esto, cómo puede estar pasando esto donde sea, porque pasa en cualquier lado eh, y pasa. La verdad que triste, si les parecíamos escuchar el testimonio de los vecinos quienes nos contaban sobre el dolor que tienen por la pérdida de este vecino, querido porque si bien hacía cuatro años estaba ahí muy querido en el barrio decían qué buen padre que salía con, con su niño, se lo veía eh, muy familiar digamos eh, ellos siempre juntos en familia y cuentan cómo han crecido los hechos de inseguridad en la zona Lo escuchamos Muy trabajador, se ve el chico muy buen padre, porque salía con su hijito siempre. Así que es lo único que puedo decir porque no... no he tenido contacto permanente con ellos. Bueno, ¿Qué piensa de lo que pasó? ¿Cómo Ay, es la Dios. zona? Yo estoy solita y tengo un miedo que no sabes cómo, porque ya me entraron a mí dos veces. Así que tengo miedo, de todas maneras, de verlo a él ahí tirado y de esas cosas te quedan como madre terrible. Esto es tierra de nadie. Tierra de nadie, e inclusive eh, hará un par de meses. Yo vivo en Balvin y San Rafael, al lado. Eh, le pegaron dos tiros a un muchacho. El, es hermano de un efectivo policial. Le robaron el auto, un gol tren. No apareció. Lo operaron de una sola pierna, después le agarró COVID, no sé cómo estará, o sea, está fuera de peligro. Y después más allá, por el Villa de Lina, robaron otro Clio mío de cinco puertas, es inseguro. Acá te digo la verdad que, que falta, eh, falta efectivo policial, no sé. Ayer a la tarde nosotros veníamos del centro y en la esquina de Esquivo y... Eh, esta misma, Chenao, eh, estaba la policía porque la habían asaltado a una chica. ¿Acá? A acá, una cuadra de acá exactamente. Entonces, bueno, este, eso todo. ¿Usted lo conocía hace mucho al chico? Hace no, cuánto no, que. no, éramos vecinos, ellos habían llegado hace poco, así que más luego hola que tal y nada más. ¿Tiene no. decir de lo que pasó, de lo que vivió, de la inseguridad? Río, hemos, estamos eh, muy consternados porque este era un barrio tranquilo muy tranquilo, tal es así que los vecinos nos cuidamos entre todos, pero bueno, ahora ha quedado gente toda grande. Entonces vienen los chicos y ya uno tiene miedo. Yo generalmente cuando salgo jamás dejo el auto en la puerta, si tenga que abrir el portón cuatro o cinco veces. Entonces, bueno, se ve que lo han estado siguiendo, vaya a saber. Y lo que en sí necesitaríamos acá sería periódicamente que pase un patrullero periódicamente, no digo todos los días, pero sí que pase la policía, que eche una mirada, que controle, que mire.